Bueno, ¿qué tal a todos de, de nuevo? Como veis, aquí hemos vuelto a, a montar el chiringuito. Esto sería un poco lo que podía ser una, una situación de, de grabación en, en un streaming que tendríamos tanto la, la parte de, de audio como la parte de, de vídeo. Entonces, bueno, no hace falta que sea el, el monitor tan grande como está, como está ahí arriba, pero bueno, ya sabéis, a los los ingenieros de audio nos gustan las mesas grandes, por lo menos de 24. Y a los de, de vídeo pues les gusta su, lo mismo en su, en su especialidad, ¿no? Ver bien las cosas y poder hacer bien su trabajo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un, de, un, de un tema que quizás sea el más aburrido y no sé si es correcto que lo haga eh, como segundo vídeo, porque igual salís todos espantados y, y no seguís viéndolo. Pero es algo que es, que es importante para... ...para entender lo que decíamos... ...en relación con, con las tres premisas ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh, ¿Para quién y, y dónde lo vamos a hacer? ¿no? Entonces aquí está claro que, el, que lo vamos a enfocar... ...para un, un streaming, un live... ...pero de un, de un grupo en, en directo ¿no? Es, no es un broadcast ni es... ...ni es nada en principio que no... ...que sea a lo mejor más simple ¿no? ...de, de, de, de tener cuidado con determinadas cosas ¿no? Entonces lo que tenemos que hablar aquí un poco es... <coughs> Que la base un poco para entender qué es lo que ocurre cuando luego nos comunicamos con el, con el servicio de streaming ¿no? ya sea a través de una red social como puede ser Twitch o plataformas específicas que hay de, de directo ¿no? entonces eh, bueno como, como decíamos hay en principio eh, vamos a pasar esto ¿verdad? en principio hay un, un una situación de, de hardware digamos que la mesa de sonido el, el tema del, del vídeo que sería en este caso el, el controlador el switch de vídeo la pantalla que tenemos ahí, ahí enfrente que lo que estamos haciendo con la pantalla es bueno, pues tener a la izquierda tendríamos el, el previo el programa es el que estará emitiendo y abajo tendríamos las cámaras yo por ejemplo he puesto hemos, hemos puesto tres cámaras para, bueno, pues para tener un poco la idea de lo que, de lo que se puede hacer ¿no? y abajo tendríamos el, lo que es el, el estilo o el, el media player que está configurada por el propio ATEN para disparar, si queremos, pues una, una pantalla. Y tendríamos en el previo pues, la carátula a lo mejor y podríamos hacer aquí el, el auto con la fusión. ¿no? Eh, todo esto en, en el ATEN es un poco más complicado que el, si lo hiciésemos en el, en el OBS, por ejemplo, ¿no? que es quien hemos hablado, ir eh, haciéndolo tanto directamente del ATEN como del OBS. ¿no? Entonces, eh, en nuestro caso, por ejemplo, yo tengo aquí el OBS, vamos a arrancarlo. En nuestro caso tendríamos ahora mismo configurado, eh, lo tenéis por defecto, aquí abajo si veis la entrada del, del ATEM Mini Pro, como si fuese una cámara web, que está entrando por el cable USB en esta ocasión. Ahora mismo el, el ATEM al principio no, pero el ATEM ahora mismo es controlable tanto por el USB como por, el, eh, por, por la salida de red. ¿no? Entonces ahora mismo estamos controlando el switch con el cable USB y además por el cable USB también emite digamos, la, la señal. Esto nos permite mandar la señal digital al ordenador y que sea OBS quien se comunique, por ejemplo, con el servicio de streaming. ¿Vale? Y luego tenemos aquí abajo, ahora lo, os lo enseñaré más cerquita, la Yamaha TF3. Es decir, lo que hablamos, que no hubiese más conversiones. En este caso lo que hacemos es traernos por, por como captura de, de audio a la Yamaha TF3 y tendríamos aquí su canal. En este sentido, lo, bueno, lo que habría que hacer por seguridad es desactivar el resto de fuentes de audio que podíamos eliminar si queréis que claro, podéis ir a la configuración y dejarla sin efecto para que solo estuviese la, la, la Yamaha TF3 ¿vale? Entonces, bueno esto, visto un poco aquí la, la configuración pasamos a hablar del, del rollo que os he dicho eh, no tenéis que olvidar hay que procurar no, no olvidar ninguna de esas tres pautas y en este caso lo que nos interesa es, es la pauta de transmisión ...y la pauta de a quién va dirigido. Eh, por ejemplo, en, en este caso nosotros tenemos aquí un, un servicio de, in, de Internet... ...que es de un, de un gigabyte, es fibra óptica y por lo tanto... ...nuestra salida nos va a ver rara vez comprometida. ¿no? Eh, es un poco lo que decíamos, ¿dónde lo estás haciendo? No? Lo estamos haciendo en un sitio que tenemos una capacidad de salida de red... ...suficiente, más que suficiente para que, para que podamos tener... Eh, o no podamos tener digamos, problemas en, en, en nuestra emisión pero tenemos que tener en cuenta que luego hay dos partes más que es la llegada al servicio de, de streaming de la plataforma y luego el usuario final ¿no? eh, tenemos que tener en cuenta esto porque el, no todo el mundo va a tener eh, la misma capacidad de poder ver la emisión a 6000K por ejemplo o a, o a kilobytes altos de de audio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el audio suele ser menos, menos importante en ese sentido porque ocupa menos, menos espacio, pero lo que no podemos obligar es estos servicio de streaming a hacer una decodificación y volver a llevarlo a los niveles que, que habitualmente ellos lo hacen. Os digo un ejemplo. En YouTube no os van a dejar nunca que, que se emita o que ellos retransmitan por encima de 160 en cuanto a eh, los kilobytes por segundo de, de audio. Eh, esto hay que explicarlo. En el formato, que es otra de las cosas que vamos a hablar del codec que tiene que ir al a servicio de streaming, tiene que ser un formato ACC, que es el formato de, digamos, básico de Apple. Este es un formato que, que tiene la misma calidad, el doble de calidad, que el MP3, por ejemplo, eh, a la mitad de, de, de su capacidad. Por ejemplo, a 128 es la misma calidad que tiene un MP3 a 320, que es el máximo que, que acepta un, un MP3 de, de frecuencia ¿no? de, los, de los posibles eh, eh, kilobytes. Eh, esto nos, nos permite que a 128, realmente 128, 160, desde el punto de vista de audio, es de alta calidad. Si nosotros estamos mandando señales a, a 320, lo que le vamos a obligar al, al, a la plataforma es a generar una decodificación y a comprimir ese, ese archivo. Con lo cual vamos a generar nuevos problemas de, de lag y de tiempo. Por lo tanto, yo recomiendo que una de las cosas, cuando sepáis dónde vais a ir, os aseguréis cuál es el máximo que te permite esa plataforma eh, en cuanto a la capacidad o kilobytes en, en el audio. Os lo digo lo mismo en cuanto al vídeo. Eh, Twitch, por ejemplo, es una plataforma que admite bastante más calidad que, que YouTube en la transmisión. Esto no quiere decir que todo el mundo lo pueda hacer a niveles muy altos de, de capacidad. Es cierto que Twitch acepta a los 320, pero no a todo el mundo. Por lo tanto, la regla general es que a vosotros, bueno, pues no tiene por qué ser la general, pero la regla general será que estéis también topados a los 160. ¿vale? Eh, en cuanto a audio, en cuanto, en cuanto a vídeo, por ejemplo, aquí si sí, nosotros hacemos un, un test, que es, creo que es una cosa importante que tenéis que hacer, una, un test de velocidad, de donde estéis, eh, si estáis solos es una zona única, que, que tenéis un único router, no hay problema, vais a hacer el test, el test de velocidad y, y no vais a tener interferencia. estáis en un venue, si estáis en un show, lo normal es que os pongáis eh, de acuerdo, por lo menos contactéis con la gente de red para ver cómo eh, está configurada la salida, qué consumos va a haber en el momento de la actuación, etcétera, etcétera, para incluso poder exigirles o pedirles más que exigirles poder exigirles y pedirles que tengáis una reserva de, de ancho de banda ¿no? para que de alguna manera tengáis problemas con, con otros temas de consumo que pueda haber en ese momento en, en, en el momento del show con otros servicios utilizando la salida de internet ¿vale? Es muy normal pedir una, una, una LAN específica para, para vosotros, ya no solo para el sistema por ejemplo de audio de Dante, sino también para el tema de salida a internet a través de un, de un sistema único ¿no? Como veis aquí nosotros haciendo el test de velocidad de la de la fibra óptica que tenemos aquí, que es un giga, pues en, en bajada tenemos 920 megabytes por segundo de media y en subida 654. Esto es de sobra para lo que vamos a hacer. Es decir, esto tenéis aquí, en este caso, pues no tienes ningún problema con vuestra salida. Podrías mandar aquí, pues eso, todo lo que hicisteis por encima de, de, los, de la media, digamos, recomendada de cualquier streaming. Pero tenéis que tener en cuenta lo que os he dicho. El sistema de streaming no tenemos que forzarle para que genere absolutamente nada más de, de lo que son sus medias o sus máximas eh, que tengáis en ese canal y además tienes que tener en cuenta que el receptor luego tiene que tener eh, la facilidad de poder hacerlo y que no tenga lags porque tú puedes estar mandando todo una calidad excelente pero el problema que tienes es que si finalmente el receptor, el usuario en un 50% o un 90% van a tener problemas de recepción van a pensar que la emisión es mala cuando realmente lo que es malo es la, es la recepción ...pero porque le estamos dando demasiada carga, ¿no? Entonces, sabéis que muchas veces estos streaming... Si no, ...si no es para plataforma específica... Que, bueno, ...que lo normal es que la gente se coja su ordenador... ...su buena pantalla, incluso pantalla de televisión... ...para verlo... ...pues suele ver en, en móviles, en tablets... Y, ...y en ordenadores... ...pero la media sabéis que es muy... ...la, la mayoría... ...que usa, usa el, el, el móvil para ver estos tipos de streaming... ...sobre todo la gente joven... ...porque tiene el móvil como si fuese una tercera mano... Y, y es de lo que viven, entonces no les importa verlos a ese tamañito y, y perfecto, pero bueno, como se van a poner los cascos, si queremos que cuando se los pongan, pues les suene de, de maravilla. Entonces lo que estaba diciendo, eh, tenéis que tener en cuenta en la fusión del vídeo con el audio, el tema de los codes que tenéis que utilizar. Sabéis que el codec implantado en internet y en las plataformas a nivel de, de codificación del del vídeo es el h264. El H264 no es el mejor códec, pues es un códec ya un poco antiguo, ya sabéis que ahora están haciendo el h H.265 y el Plus y son códecs que son mucho más eficientes en la, en la codificación, es decir, en la compresión de audio. Hay otros códecs muchísimo más eficientes como son los VLOG, etcétera, etcétera, pero que sería imposible... ...que lo hiciésemos así porque necesitaríamos que el receptor tuviese implantado ese codec para poder decodificarlo... ...y además las plataformas no te lo van a pasar nunca en, en esa codificación. Por tanto, la emisión tienes que tener clara que tiene que ser en H264 ...para casi el 100% de las plataformas, igual hay algo muy específico que tenéis que hacer para una red privada... ...que lo podéis hacer en otro tipo de codificador, pero la codificación tiene que ir a H264 Y además, para evitar la carga, en este caso... Eh, bueno esto sería un poco diferente en el sucho solo ya hablaremos pero como ya estamos haciendo con el OBS vamos a hablarlo así en el OBS eh, la carga que le podéis eh, generar o que queréis generarle tiene que ser por la general la, la mínima entonces ya sabiendo que tenéis una buena transmisión que podéis estar incluso a los 6 kilobytes a efectos de, del bitrate ¿no? de salida de vídeo tampoco hace falta forzar a tope en una transmisión de 1080-60 Sería fenomenal Sabéis que prácticamente ahora es el estándar en, en Full HD Para emisión Y además en 60 frames por segundo Pues tienes una calidad de vídeo espectacular ¿no? Entonces, ¿podemos hacerlo? Sí eh, ¿Cada vez la gente tiene mejores equipos? Sí eh, ¿Habría problema por parte de la plataforma? No, ninguna de ellas te va a poner problemas normalmente a 60, 60 frames Lo que sí que te va a pedir para que no haya problemas Es que tú emitas a una tasa de bitrate de proporcional a lo que estás emitiendo eh, si estamos a 1080 60 FPS o frames por segundo eh, tenemos que emitir por lo menos a, a 6000 de bitrate en, en la emisión de, de vídeo eh, ¿qué ocurre con esto? en 60 frames como sabéis es que hay 60 imágenes por segundo y por lo tanto el, el, el sistema va a generar mucho más retraso en la codificación y retraso la descodificación, vale, tanto del servicio de streaming que registra vuestra, vosotros veis que cuando estáis emitiendo ahí ponéis como ponemos, yo tengo ahí el iPad por ejemplo porque lo que se suele hacer es siempre chequear la emisión, cómo está yendo, ¿no? Sabéis que puede haber un desfase a lo mejor incluso de 12 y 13 segundos en ocasiones, ¿no? De lo que estáis haciendo. Eso significa porque la plataforma de streaming lo está registrando el... lo que le estás enviando y lo está chequeando, ¿no? Entonces si chequea que está dentro de sus parámetros, pues no va a precisar de casi ninguna conversión y lo va a lanzar directamente a los, a los receptores. De esta manera evitamos forzar tanto a nuestra máquina como a la plataforma de streaming como al usuario final. ¿vale? Eh, como decía, 1080-60 pues es espectacular desde el punto de vista de, actual del streaming. Ya iremos al 4K y demás, supongo, en breve, sobre todo cuando se implante de manera general, pues, pues con sistemas de codificación como el H.265 que os digo y otros. Pero eh, codificaciones, por ejemplo, o emisiones a 720-60 eh, o 720-30 son emisiones que van bastante bien de calidad porque sabemos quién va a ser el receptor. No vamos a ir a una pantalla en un estadio y, y sabéis que el 720, bueno, pues es una pantalla más pequeña desde el punto de vista de resolución, pero va a ser un formato bastante, bastante razonable en, en una recepción si tenéis por lo tanto problemas de emisión que en el siguiente vídeo veremos los tests que hay que hacer previos en cada plataforma, veremos en un par de ellas eh, uno de manera general con, con software propio y otro utilizando las, las herramientas de, de cada plataforma como os digo, ya lo haremos pues lo que tenéis que hacer es reducir el bitrate o incluso pensar en reducir el, el, el, el tamaño. ¿no? En vez de 1080, pues pasar a 720. Pero, por ejemplo, un 1080 a 30, que también es una, una, una resolución bastante bastante buena, de hecho, bueno, el cine funciona a 24, ¿sabéis? No? Entonces, a 30 estáis por encima incluso de, de eso, y la calidad en absoluto es mala. Si con esto conseguís bajar el bitrate, que lo bajaría a 4500, que es una tabla que ya, bueno, yo os pondré un poco para que veáis cómo que configurarlo en función de lo que queráis emitir. A 4500 no vais a tener casi ningún problema con nadie cuando lo reciba, con nadie. Eh, bueno, salvo que esté a lo mejor viéndolo en un Pentium o con Windows XP o algo de esto, ¿no? Pero vamos a presuponer que ahora mismo eso ya son los menos, ¿no? Y que prácticamente todo el mundo tiene, tiene bueno, pues smartphones que, que habitualmente pues, pues son auténticos pepinos, como decimos por aquí que casi marchan mejor que, en, que los ordenadores, ¿no? Por ejemplo, en Samsung, el, el nuevo S21 que yo he tenido hace unos días, es realmente espectacular, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pues, pues ves que tiene un procesador que no va a tener ningún problema con esta recepción. Luego, es cierto que la pantalla es lo que es, es así, y da igual que le mandes 1080 que 720, que lo vas a ver fenomenal. Ahí sí que van a influir a lo mejor los frames por segundo, ¿no? Pero dicho esto, lo primero, como os digo, lo que tenemos que ver es... es o hacer un cambio de pantalla para hacer algo lo que tenemos que ver primero es, es, es este tema saber dónde estamos eh, saber dónde vamos a emitir y al saber dónde estamos chequear nuestra conexión si estamos con un router individual como estamos en este caso y aquí es fibra óptica y es, y es un, un gigabyte pues ya sabemos por defecto que no vamos a tener problemas luego eh, en cada streaming o cada plataforma donde vamos a emitir chequear esa emisión, más que nada, por el tema de servidores. Ya sabéis que YouTube tiene dos o tres servidores que podéis utilizar. Twitch eh, tiene más amplitud en el sentido de que te deja eh, elegir servidores en función del pin, que es otro tema que veremos cuando hacemos los, los chequeos. Es decir, qué servidor tendrías con menos pin, con menos retardo en, en tu emisión. Y así podrías elegir el, el más idóneo. En el caso de Twitch, habitualmente es el más cercano, pero no siempre. Una vez hecho, hecho este tema de de conocer un poco la codificación el audio eh, tiene que ir en, en codificación ACC, que es lo que estábamos hablando y como os decía es una codificación mucho más eficiente que la del MP3 y esto consigue que a mitad de espacio tengas la misma calidad el problema de conversiones por ejemplo de, de MP3 a ACC es algo menos pero sí vendría problemas si la conversión es de ACC a MP3 no hay ninguna plataforma ahora mismo que ...que está emitiendo en ese formato MP3, todas prácticamente hacen en el, el formato ACC. Pero si fuese así, ahí habría un problema. Porque la ACC al convertir a MP3, eh, al final lo que genera es una duplicidad y no consigues mayor calidad. Sabéis que la ACC lo que hace es, es tasa variable. Y la tasa variable lo que te ayuda es en momentos que hay menos eh, emisión de audio o hay momentos en los cuales no es necesario que el codificador de, de audio esté a tope porque tiene menos que, que traducir, digamos, lo que hace es bajar la tasa de, de conversión. De esa manera, pues, ocupa la mitad que un MP3 porque habitualmente, bueno, depende del tipo de música, ¿eh? porque habitualmente eh, va a aprovechar todos los espacios o huecos de menos eh, integridad sonora, digamos, ...para eh, simplificar la, la conversión y por lo tanto ocupar menos espacio. Entonces, importante, transmisión siempre en H2X4. Esa transmisión de H2X4 en el codec de vídeo... ...hacerla siempre que podáis por hardware. Es decir, si tenéis, utilizamos el OBS por ejemplo... ...en configuración lo que tendríamos que, que hacer es irnos a, al sistema de, de salida... ...esto ya lo veremos cuando veamos el, el programa en sí mismo... ...y en el sistema de salida utilizar siempre el hardware que os deje vuestra tarjeta. Porque liberáis a la CPU? Si tenéis una NVIDIA es lo mejor, porque ahora mismo es la que mejor funciona en su procesamiento de GPU. Lo que hacéis al utilizar el hardware es que liberáis la CPU del ordenador... Eh, ...que consume mucho recurso a la hora de codificar por software... ...que sería el Equido 64, no intentad no utilizarlo nunca. Si tenéis una AMD, pues utilizáis el hardware de AMD que también lo hace bastante bien... Si tenéis la NVIDIA, no lo dudéis. Utilizar la NVIDIA, incluso la última versión de NVIDIA, eh, HVC, me hace que es. Utilizarlo porque vais a, a liberar completamente la codificación de la CPU y la va a estar haciendo la GPU de la tarjeta de vídeo. Vais a ver que cambia muchísimo en las emisiones cuando se hace de una u otra manera. Vale, Entonces, eh, bueno, dicho esto, más o menos que estará en la parte un poco más, más compleja, creo que no me dejo nada. Eh, si tenéis alguna duda de este tema, aunque en el siguiente vídeo lo veremos plataforma por plataforma pues me lo decís abajo y ya aprovecho el siguiente vídeo para, para hablar de, de lo que sea o aclarar cualquier tema de la codificación tanto de vídeo como, como de audio y los niveles que tenemos que utilizar de consumo eh, en el envío a las plataformas de, de streaming ¿vale? eh, creo que no me dejo así de principio nada más desde el punto de vista básico porque como os digo está la parte un poco más rollazo y, y lo he intentado contar así como muy resumidillo todo para no, para no aburriros mucho y que me mandéis pues, para allá. ¿no? Así que a partir del siguiente veremos un poquito lo que es la codificación ya del audio oyendo pistas, es decir, cómo estarían llegando, cómo codificaríamos y cómo haríamos los, los chequeos con las plataformas. Y en el siguiente pues ya veremos cómo tratamos los audios para que cuando salgan de la plataforma suenen lo mejor posible, ¿vale? que esa es la parte que supongo que más nos interesa a todos o que os más interesa a todos. ¿vale? Bueno, pues seguimos con los vídeos, he intentado hacerlo todo lo cortito posible y resumido, así que si tenéis alguna duda me lo hacéis en comentarios y en el siguiente vídeo pues voy aclarando pregunta a pregunta, ¿vale? Pues venga, gracias a todos y un saludo.